Hola tal a todos, soy Rextor y bueno estamos ya en la tercera y última misión de Zero que exactamente es en el punto Z en García y bueno miramos el punto rojo este y nos bajamos y esta misión se llama New Model Arm vemos la cinemática que es. ahí está I'm CJ y, y los ve a Zero Good, totalmente encadenado y molesto man? que dice que ha llegado a la, la hora del juicio y promedio, del y veredicto final y bueno Zero a quiere a saber a qué carajo Carl, tiene o qué pasa porque, no Here's sé, ni yo ni CJ lo, lo entienden así porque su estado cambia cada rato, es tan bipolar. Y bueno, eh, empieza a hablar cosas sin sentido, empieza a decir que sí, que es la vida, es la muerte y bueno, este es el acto final y el veredicto final que le va a jurar a Berkeley. Y bueno, y empieza a hablar que sí, que su vida y que esta temporada y cosas así, se siente totalmente decepcionado, desmotivado, desilusionado porque no le ha podido ganar a su archienemigo que es Berkeley. Y bueno, esta es la lucha y ahí se siente demasiado motivado ya que sí le sube un poco los humos. Y bueno, eh, tenemos que manejar un globin que es... Eh, lo maneja nada más y nada menos que es CJ es y el bandit land. que lo maneja Zero Y bueno, ahí Zero tiene que atravesar la tierra en aire con CJ manejando base, estos aparatitos Y bueno, comienza la batalla, suena algo épica pero bueno, es una batalla Lo primero que tenemos que hacer es sacar este metal que está aquí Sacamos este metal de aquí y bueno, y vamos a ver lo que es la plancha para que pueda pasar el bandit entonces vamos y cogemos la plancha y la ponemos exactamente donde tiene que pasar el bandit bueno, lo podemos hacer desde lo alto o desde lo bajo bueno, yo hice algo bajo y bueno, eh, vamos y regresamos exactamente no por una plancha, sino por nada más y nada menos que lo que es una bomba ¿por qué ponemos o cogemos la bomba? porque tenemos que primero que nada antes de, de que le empiecen a disparar al bandit tenemos que destruir lo que es un tanque porque si como pueden ver ahí ha pasado el bandit y bueno es un milagro <ríe> el bandit ha pasado bueno no ha pasado nada y bueno ahí destruimos un tanque entonces cogemos este pedazo de metal aquí entonces y lo tiramos acá para que si se destruya poco a poco lo que es el tanque y bueno ahí miramos que le hemos dejado algo de humo y lo mejor de todo es que tú subas y que le dejes en la parte que es la parte de atrás así le puedes causar un poco más de daño como pueden ver ahí yo no le cause tanto daño creo que ya con un tercero es suficiente pero a lo mejor es que tú subas y que estés en un constante movimiento porque si no no le das tanto daño bueno creo que este es el definitivo Pum. Ahí Como pueden ver ya va a explotar Bueno, ahorita lo que tenemos que coger es otra vez la plancha La plancha para que así pueda pasar el bounty Sin que tú te equivoques Porque okay, si te equivocas es algo mal para ti Porque el tiempo es un factor muy importante aquí Bueno, ahí ponemos la plancha Exactamente hay que ubicarse bien Y vamos a coger el otro pedazo de metal El otro tacho de basura no, más claro no <ríe> Entonces la cogemos el tacho de basura como se, se llame, llame. Y bueno, ven que yo me elevo un poco para así hacerle un poco más de daño al tanque. Pero no le hice casi nada de daño. Yo creo que con un segundo ya basta. Me subo un poco más, me subo un poco más y como pueden ver al lado derecho le hace un daño colateral absoluto. Y como pueden llevar con tan solo dos, ya ha explotado. Y bueno, así es como podemos pasar más rápido la misión. Cogemos este, este tacho de aquí, lo ponemos a un lado para que el bandit pueda pasar. Y tratamos de, de, de sacar los otros pedazos también. De tacho de basura, bueno, vamos a sacar otro tacho de basura para que si sí, el bandit pueda pasar y no tenga ningún inconveniente en lo que es el tiempo. Y bueno, van 5 con 10. Vamos a ver en cuánto logro hacer esta misión, en cuánto tiempo puedo pasar esta misión: 5 con 10, 5 con 4, 5 con 3, 5 con 2, 5 con 1. Uff. Qué suerte la que tengo En Chico como 1 lo he hecho, pensé que lo iba a ser con un poco Más de tiempo <ríe> Bueno, lo hice con 5 1 nada más, me parece perfecto Y bueno, como pueden ver Lo que pasa es que Seaburl se empieza a burlar Y empieza a, mo a mofarse de lo que es eh, Berkeley. bueno, Berkeley tiene que salirse de la ciudad y lo y Bueno, eh, Como pueden ver esta, esta Esta localidad generará un máximo de 5000 y bueno, ahí me dan 7000 y he pasado todas las misiones Eso ha sido todo, hasta la próxima